Eh, nos seguimos metiendo en la información porque mucho para analizar hubo esta semana. Eh, vamos a contar la verdad, Claudio. Nos uh -huh. encontramos eh, en las redes sociales con un informe del CEPA, sí. a quien siempre consultamos además en cuestiones económicas, pero en esta ocasión, no por algo de la coyuntura, no por algo uh -huh. algún tema que haya sucedido esta semana en particular, sino por un informe que nos llamó la atención, primero en su, en su título, ¿no? ¿Quién paga la cuenta? Uh -huh. Se llama. Y en la descripción... Eh, eso, perdón, no tiene que ver con la coyuntura de, la, de esta semana, tiene, tiene que, con que ver con la coyuntura de, ver, de todos, no todos los días. No es una noticia en particular, sí, ¿no? Sí, sí. sino en general. Y de hecho, no es de la coyuntura, porque o de la coyuntura un poco más histórica, porque no es no, nada nuevo. No, por eso. También. Es de la coyuntura de todos los días. <ríe> Exactamente, de toda la vida, de toda la vida del capitalismo. Eh, porque se proponen estudiar en este informe eh, a los ricos, ni más ni menos, y a, además bien usado el masculino genérico en los ricos, porque además son uh -huh. los ricos. Eh, y y se planificó una investigación de seis meses, eh, pero en realidad se tardó dos años y queremos saber por qué. Obviamente eh, lo explicará ella, Eugenia Rodríguez, integrante del de Centro CEPA, el Centro de Economía Política Argentina. Gracias por atendernos, Eugenia. ¿Cómo va? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy bien. Eh, intrigados, intrigadas, quienes pudimos leer un poquito de este informe, si no les recomendamos a la gente que, que lo pueda ir a buscar, sobre todo en sí. Twitter lo encuentra muy fácilmente. Eh, ¿Por qué primero les tomó eh, mucho más de lo esperado eh, poder estudiar a los ricos en la Argentina? Bien, bueno, si se quiere, una de las razones clave tiene que ver con la complejidad de los entramados empresariales. Si bien. Bueno, nosotros partimos del, del interés por estudiar justamente quiénes son los ricos de Argentina, por un interés que, que no es nuevo, pero sí que si se quiere con la pandemia un poco eh, también, y, y las discusiones vinculadas a la riqueza y la desigualdad, veíamos que quizás eh, estaba el foco puesto de alguna manera, pero faltaba alguna de las partes, que es, ¿no?, qué está pasando con la riqueza, cómo le fue a los ricos también cuando la actividad económica se paró, cuando los y los trabajadores vieron afectados sus ingresos, obviamente, en el marco de cierres, despidos, por más que, bueno, hubo políticas de contención, es cierto, sabemos lo que implicó la pandemia en términos económicos, pero se ponía bastante poco, digamos, poco en lo que tiene que ver con, eh, bueno, quiénes son los ricos, quiénes son los grupos empresariales, que como ustedes bien decían en la introducción, no son nuevos, no es algo de ahora, pero sí es algo que está muy fuera de agenda. A partir de ahí empezamos un poco a indagar, hicimos una selección obviamente, porque, bueno, eh, no es porque sean mucho malos grupos, pero la realidad es que se puede seguir ampliando y un poco también estamos en, en esa tarea actualmente, que es 16 familias que representan los grupos es que económicos eh, más importantes o más conocidos, y igualmente tienen importancia económica eh, en nuestro país y en la economía nacional. A partir de ahí arrancamos con una, una investigación proyectada, seis meses, y que se extendió sobre todo por el, la complejidad de los entramados. Es decir, un caso concreto, nosotros conocemos no el grupo Techini, y podemos ubicar a la empresa Termium, sería Exomisa. Pero bueno, nos dimos cuenta que para poder llegar y entender en, digamos, en qué eslabón del grupo económico estaba la empresa Termium, Tuvimos que pasar, por ejemplo, por otros siete eslabones y por cuatro países para llegar a la empresa ah. argentina, digamos que funciona en nuestro país. Sí. Esto es un caso complejo digamos, y bien concreto porque estamos hablando de un grupo que tiene 120 sociedades identificadas en el mundo, o sea, un entramado muy, muy grande. Pero nos pasó en general con todos eh, los grupos que, que estudiamos, con todas las eh, familias millonarias y, y sus justamente sus grupos económicos y en ese sentido se extendió en el tiempo, y a eso te agrego otra pata muy vinculada, que es el acceso a la información, tuvimos bastantes dificultades para acceder, y sobre todo cuando trascienden las fronteras nacionales, ¿no? sumado a que están ubicadas muchas de estas sociedades que forman parte del mismo grupo en los países de baja tributación, de secreto fiscal, entonces, bueno, en realidad nos encontramos con un mundo... Eh, bastante complejo, muy interesante de analizar y que también nos plantea eh, desafíos, sobre todo para seguir indagando en lo que tiene que ver con configuración de la riqueza de eh, bueno, de los millonarios de Argentina. Uh -huh. Veía, Eugenia, buen día, Claudio te saluda. Eh, ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, e esta semana fue una semana particular en lo que tiene que ver con prepagas, ¿no? Eh, y veía acá a, al señor Claudio Velocopotit, eh, que tal malo la pasa, ¿no? Y, y claro. tiene una fortuna casi de 40, 440 millones, ¿no? Eh, y, y, y por un lado también leía acá en una, en este informe que, que ustedes hacían decía es correcto que en una situación de extrema crisis sean los que más tengan, los que deban hacer el mayor sacrificio por claro. un lado, sí. y por otro lado dice a mí no me da culpa ser multimillonario. Eh, es difícil el entramado de este Velocopotit para para encontrarle todas las eh, empresas que tienen, ¿no? Sí, exacto, porque además son, eh, bueno, familias que quizás han empezado en la actividad económica, bueno, rubro salud o lo que fue que hoy los tenemos como directamente vinculados, pero también se fueron diversificando claro. en una medida, fueron ampliando su actividad económica, eh, algunas dentro del mismo sector de actividad, digamos, teniendo, si te quieren el monopolio de muchos de esos eslabones de la cadena. Pero además también diversificándose hacia otras actividades del rubro. Entonces, bueno, un poco es historizar, porque realmente tuvimos que bueno ver cuándo surgió, cuál, en qué lugar del país, cómo se fueron expandiendo, qué políticas también eh, de cada tiempo histórico lo favorecieron más o menos, por eso hacemos también un cruce un poco con la formación de activos externos y ahí tenemos eh, bueno cada vez que el país se endeudó con el Fondo Monetario Internacional por ejemplo no y cómo también eh, coinciden con periodos donde eh, estos grupos económicos incrementan digamos la, las ganancias que llevan al exterior eh, la participación en, en las medidas de blanqueo bueno 2018 2019 también fue eh, aparecen estos grupos entre los principales que digamos que, que mencionados en, en la medida de, de blanqueo entonces. Es decir, un poco cruzar también para ver básicamente cómo les pone el tiempo, qué les permitió consolidarse y ser lo, lo que hoy son. Y obviamente, de alguna manera también está vinculada la agenda por esto, ¿no? Vos traes el caso de prepaga, subimos también, ¿no? Un empresario que nosotros analizamos, que es la Anónima, y en el momento de, de una consulta pública respecto de la inflación y bueno, la, a, asumir, ¿no? Que, que se remarca un precio todos los días. Bueno justo también habíamos analizado un poco cómo a, digamos el, el gran digamos la gran estructura empresarial y, y el, el gran poder relativo que tiene por ejemplo ese sector en, la, en la, esa empresa en el sector de la alimentación quiero decir hoy por ejemplo que estamos en una discusión eh, relevante y urgente que tiene que ver no con el proceso inflacionario en nuestro país parece que también es para salir a veces nosotros decimos de, del momento o de lo del día y hacer un hacer foco y, y analizar la coyuntura y cuáles son esos actores que, eh, bueno, no son de hoy, no son nuevos, sino que, que vienen desde hace tiempo. Eugenia, hay un concepto o categoría que se usa a veces en la economía y en la política respecto al empresariado nacional y, y a la necesidad de generar bloques. una mira esto, estos mapas con familias muy conocidas, pero que en realidad arrancan en el Principado de Luxemburgo o en las Islas Vírgenes, ¿cuánto le sigue cabiendo, de eh, porque además se presentan a sí mismos, de empresarios nacionales, ese nombre a, a eh, grupos que a veces parecen más transnacionales que nacionales, ¿no hay a veces ahí una confusión o una trampa deliberada? Eh, o en todo caso qué sería un empresario nacional o un grupo económico nacional y en qué medida esto se puede considerar así. Esto digo hablo en general entiendo que puede haber y habrá casos diferentes en los que han relevados pero digo se desdibuja bastante no lo nacional y transnacional en un punto. Sí tal cual porque me parece que sobre todo esto que, que vos planteas es muy clave para eh, pensar la política económica pensar por ejemplo también la cuestión tributaria de nuestro país claro. porque porque por más que su origen eh, digamos sea eh, nacional, una empresa nacional, diferentes características a diferentes lugares de, del país, me parece que ha habido justamente a partir de las distintas estrategias que se fueron dando a estos grupos económicos, una transnacionalización que se expandieron más allá de las fronteras de la economía nacional y eso les da una cierta independencia respecto al funcionamiento de la economía argentina y también la construcción de un poder eh, relativo frente a la autoridad del Estado, porque, bueno, como decíamos antes, no justamente tienen negocios, para hablar digamos, de forma clara, negocios en todo el mundo, por lo tanto también tienen solamente la dependencia de, de la autoridad estatal nacional, eh, y, y ahí aparece una discusión que no es menor, y un poco también el nombre de quién paga la cuenta, que tiene que ver con ¿Cómo avanzar, por ejemplo, en ampliación de derechos o en este contexto donde también hablamos de eh, bueno, la necesidad de pensar políticas en materia de ingresos para recuperar el poder adquisitivo, de registrados, de no registrados mucho más aún? Eh, bueno, ¿cómo pensar políticas que respondan si no tenemos información o si hablamos de eh, estos de empresas que se, de las cuales desconocemos, por ejemplo, toda la, todo ese entramado complejo que vamos de la estructura nacional, donde otro aspecto que, que nosotros mencionamos, que tiene que ver justamente con, con lo que hablaba antes de, de la complejidad de sus estructuras, es que no presentan la totalidad de la información ante los organismos bueno, del Estado, ¿no? no informan, por ejemplo, todo lo que es las sociedades offshore, por lo tanto creo que eh, hay una necesidad y un poco este y humildemente viene a aportar a la intención de poder analizar la, justamente los grupos económicos de nuestro país con la complejidad que eso requiere, porque es muy difícil pensar una política económica para un grupo que tiene su, eh, 120 sociedades y que es su eh, cabeza, digamos, su, su sociedad principal está por fuera del país, o además cuando nos vamos encontrando con los distintos eslabones, vamos queriendo ver cuál sociedad depende de otra, hay muchas que nosotras le decimos son cáscaras vacías, que, que no, básicamente son sociedades que no realizan una actividad concreta o que no podemos vincular con alguna actividad concreta, sino que su función es ser dueñas de otra sociedad, eso además dificulta mucho más poder acceder o poder vincular a quién dependen, con qué grupo, con qué nombre, con qué, a qué dueño le pertenecen, eh, por lo tanto me parece que hay un desafío, no solo para el Estado argentino, sino para los Estados nacionales en general, en materia de política y económica y también pensando en poder avanzar hacia una progresividad de nuestros tributos, que implica que paguen más quienes más tienen, eh, cuando bueno no se tiene esa información que que aparece que, que resulta clave no para, para poder sobre todo entender con, con quién, digamos... ¿Qué características tienen hoy los principales actores económicos de, del país? Estamos conversando con Eugenia Rodríguez del CEPA, acá te saluda Manuel Idem. Eh, no, la pregunta para ir ampliando este, lo, lo, lo que te lo que hablabas, este, lo que preguntaba Pablo, es el, la noción también de empresariado nacional, no solo ya en Argentina, en, digamos desde la globalización, que, qué vigencia tiene o si sea, hay que repensar también eh, esa, esa categoría. Claro, bueno, creo obviamente que, que si hay empresarial nacional, creo que puntualmente en este caso, por eso también usamos el concepto de entramados empresariales nosotros, va más allá, quizás, no sé, de, del empresario pyme, eh, de, de la pequeña y la mediana empresa en general, o hasta del concepto de grupo económico, sino que tiene que ver con un entramado que, que con varias características, ¿no? Tiene... Un origen en cierto sector de actividad tiene poder relativo y tiene eh, que decir un rol central en, la, en actividades estratégicas, no es menor, ¿no? Generalmente también las actividades en las que eh, se desarrollan son actividades clave no, de, de, del aluminio, bueno, tienen en, en la rama de, de todo lo que es la, la alimentación también, medios de comunicación, sector salud, es decir, están en actividades estratégicas, diversificaron esas actividades, es decir, además, es, no solo se han quedado en esas actividades, sino que realizan otras vinculadas entre sí, por ejemplo, algunos ¿no? que prestan servicios de salud, pero también tienen parte de alimentación o de exportación al exterior, y además esto de, es un entramado donde es muy difícil poder identificar al dueño directo, es, uno piensa en un empresariado, el nombre de un empresario quiere decir el nombre de la empresa y el nombre del dueño titular no Bueno, claro. acá es muy difícil nosotros tenemos idea podemos reconstruir esto pero bueno nos llevó mínimo dos años poder reconstruirlo y hay, de hecho hay mucha información que no tenemos todavía por ejemplo muy vinculada a la valorización de sus patrimonios es decir cómo sí. le estuvo yendo en este último tiempo qué pasó en la pandemia y después a nivel general lo que sí pudimos digamos, eh, llegar, haciendo un promedio entre los eh, grupos más importantes, es que tanto en el primer año, por ejemplo, como en el segundo, lograron incrementar su patrimonio, un 6% en el primer año y hasta un 30% en el segundo año de la pandemia, por ejemplo. Pero bueno, ahí también nos habla la complejidad de las estructuras empresariales, justamente implica tener una visión de, del entramado en donde tener... Uh -huh diversificación de sus actividades, tras nacionalización se extiende más allá de las fronteras del propio país, y te agrego esto no que decía antes de que están además en países eh, o en estados, por ejemplo algunos estados dentro de Estados Unidos que tienen baja tributación y que tienen secreto fiscal donde es más difícil aún acceder a cualquier tipo de información y están totalmente resguardados en materia justamente de, de poder tener eh, información concreta de a quién pertenecen o qué vínculo tiene esa Claro. Eh, empresa que aparece como la cabeza del grupo con, por ejemplo, eh, la, la empresa que nosotros conocemos de, desde hace años funcionando en acá, nuestro país. Acá en Argentina. Eugenia, la última, al menos por mi parte, ¿el informe abunda en, en estos elementos descriptivos que estamos hablando o también contiene recomendaciones, es decir, pautas posibles para utilizar esa información en términos ya sea tributarios o de política económica? Eh, puntualmente es más, eh, digamos, descriptivo y de información concreta. Igualmente lo estamos eh, actualizando justo estos eh, act, eh, meses como para poder avanzar, sobre todo vinculándolo con otro trabajo que, que tiene CEPA, que es la progresividad tributaria, ¿no? Pensar, uh -huh. digamos, eh, debatir sobre nuestro sistema tributario, pero pensando en un camino que vaya hacia una mayor igualdad, y en definitiva que la carga impositiva justamente caiga sobre los que más tienen ...y no solo los que menos tienen en nuestro país... ...entonces, bueno, cómo aportar a ese debate... ...o a esa discusión que, que creemos que también se tiene que dar... ...y además si hacemos quizás, eh, no sé si sugerencias... ...pero sí algunos planteos, algunas eh, alertas, si se quiere... ...respecto a esto, ¿no? La necesidad de pensar desde el Estado, desde los distintos organismos... ...que justamente trabajan con esta información y más... ...una mayor articulación, una mayor digitalización... ...de, de toda esta información que permita eh, básicamente tener los datos para después pensar la política pública. Yo, la última hora por mi parte, eh, en relación a lo que decías recién de estos paraísos, estos lugares, estos estados de Estados Unidos donde se guarda, digamos, donde son más este, especulación friendly, por así decirlo, eh, hace un mes, una cosa así, en una de estas de estos tours que hace masa por, este, por, por Estados Unidos, una de las novedades que había traído eh, que era una cosa que uno hasta le decía, bueno, mira mí, la masa, este eh, tenía que ver con un acuerdo con lo que sería la FIP de allá, entiendo, o el Banco Central de allá, de eh, que iban a pasar información de cuentas de argentinos que, que tienen allá, para bueno, y que no están declaradas acá, para, bueno... Que paguen lo que tengan que pagar. Eh, ¿Esto está viendo un cambio en ese tipo de, de estados? Porque ven, bueno, que ya esto llega como a un límite. ¿Por qué Estados Unidos, cuando sabemos que muchos de esos paraísos fiscales viven de ser eso, no? Uh -huh. Sí, creo que pues, hay intenciones, me parece, de, de, más desde lo personal, que es, es un desafío muy difícil, sobre todo por esto que vos bien decís, digamos, son eh, justamente lugares que funcionan, y que son reconocidos como guaridas o como países de baja tributación o guaridas fiscales, paraísos fiscales, como se les suele llamar eh, directamente, sí considero que cualquier intento justamente por avanzar, por ejemplo, en poder tener información de estos grupos económicos que, justamente como decíamos, no van más allá de lo nacional, requiere de articulación entre los estados, es muy difícil hacerlo desde un estado o desde un, un organismo de, del estado nacional eh, solo, sin alianza con otros. Si me permitís, todavía creo que estoy un poco expectante para ver realmente cómo se pasa puede concretar con eso, ¿no? eso y si realmente, digamos, eh, podemos terminar accediendo a esa información. También eso, por los beneficios que tienen los los propios beneficios claro. que tienen los países que funcionan como guaridas. También porque es un desafío, digamos, lo mismo que... Eh, vuelvo a un tema, pero porque para mí está muy vinculado ¿no? la, la tributación de, de las multinacionales o de, los, de estos grupos económicos que están en distintas partes del mundo, ¿no? Si no hay un una política internacional y multilateral, en ese sentido es muy difícil poder avanzar en lograr digamos que quizás intenciones eh, o medidas concretas que surgen de algunos países o eh, políticas de algunos gobiernos, se, se concreten en la práctica cuando estamos hablando de algo que, que excede las propias fronteras y que sin duda requiere digamos de una decisión más global. Eugenia, te queremos agradecer muchísimo este ratito para Radio Estación Sur, eh, como siempre recomendamos que se pasen ahí por las cuentas de las redes sociales del CEPA o la página del Centro de Economía Política Argentina. Eh, muchas gracias, ha sido muy amable. Muchísimas gracias a ustedes, como siempre. Eugenia Rodríguez, economista integrante del de Centro CEPA, a quien siempre recurrimos para estas cuestiones. Sí, hay que sí, decirlo, sí. Eh, porque además está compuesto por un montón de compañeros y compañeras eh, expertos está y expertas en el tema. Muy buenos los sí. informes que tienen eh, sobre impuestos, sobre ricos y sobre diferentes cosas que tienen que ver con el día a día de la economía política de Argentina. Manu, los ricos de la Argentina. Punto com, punto ar, es Exacto. el, digamos, pueden acceder ahí y ahí tienen bueno, ¿no? Es, Distintas bastante pestañas. Más claro, es bastante más complejo que lo, bueno, lo que lo que se puede resumir en el tiempo de radio que tenemos